Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Aguado, soy profesor de la Universidad de Juan Carlos de Madrid, España, y hoy voy a hablar acerca de los MOOCs como Innovación en la Educación Superior. ¿Han cambiado las formas de hacer las cosas en las últimas décadas? Pues sí, hace, poco, hace pocas décadas se lavaban los ríos. Hoy tenemos a nuestra disposición lavadoras. Eh, utilizábamos máquinas de escribir. Yo empecé a trabajar utilizando máquinas de escribir. Hoy en día tenemos ordenadores, ordenadores más modernos, más, más portátiles, eh, tenemos tablets, tenemos eh, teléfonos inteligentes, toda una serie de tecnologías que nos facilitan la vida. Para movernos, para desplazarnos, pues hace pocas décadas eh, utilizábamos carros tirados por animales. Hoy en día tenemos modernos autobuses, tenemos eh, para el transporte de las mercancías, tenemos eh, camiones, etcétera. Es decir, tenemos nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos los drones, incluso ya los drones para transportar personas, eh, para movernos por el mar. Pues eh, Utilizábamos barcos de vela, hoy tenemos grandes, modernos cruceros eh, para dar clase, para dar clase. Antes dábamos clase así en la pizarra, con la tiza, y hoy en día seguimos dando clase en la pizarra con la tiza. Si ha cambiado en todos los ámbitos de la vida la forma de hacer las cosas porque hemos utilizado nuevas tecnologías, ¿seguimos dando clase de la misma manera que antes? Bueno, yo reconozco que no estoy en contra de dar clase en la pizarra con la tiza. Lo que sí digo es que hay nuevas formas de hacer las cosas que nos pueden mejorar y nos pueden hacer ser mucho más eficientes en la, en la transmisión del conocimiento, en la educación, etc. Por eso os hago esa pregunta. ¿Hasta qué punto ha cambiado la forma en la que recibías clase en la universidad cuando eras alumno de la forma en la que actualmente impartes tu clase, si es el caso de que seas profesor? No, Tenemos que reflexionar acerca de esto. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos han cambiado. Nuestros alumnos pues, utilizan constantemente las tecnologías de la información y la comunicación. Están constantemente conectados a Internet con sus teléfonos móviles, con sus tabletas, con sus ordenadores, etc. Y, de hecho, como... Señalo en esta diapositiva, los estudiantes de hoy en día piensan y procesan la información de una manera que es fundamentalmente diferente a como lo hacían sus predecesores. Son nativos digitales, han nacido ya con ello. Y de ahí que el aprendizaje pues, pueda llevarse a cabo a distancia, etcétera. Y vamos a ver cuáles son los distintos apartados que voy a tratar, entonces, porque una cosa que podemos utilizar, son los MOOCs. tenemos que saber qué son, hablaré de cuándo empezaron, cómo son los alumnos que nos encontramos en los MOOC, qué estructura tiene un MOOC y, finalmente, cómo puede servir un MOOC para la docencia. En primer lugar, ¿qué son los MOOC? Los MOOC son cursos online, masivos, masivos porque se te inscriben miles y decenas de miles de alumnos en un curso, algo que es eh, impensable en un aula. ¿no? En un aula yo tengo 50, tengo 100 alumnos. En estos cursos yo he llegado a tener 9.500 alumnos eh, simultáneamente en un mismo curso. Son abiertos, abiertos porque se puede inscribir todo aquel que lo desee y además lo hace de manera gratuita. ¿Cuándo empezaron los cursos online masivos y abiertos, los MOOC, como conocemos con sus acrónimos, con sus siglas inglesas? ¿Cuándo empezaron? En, en lengua castellana empezaron con la plataforma Miriada X, que empezó a funcionar en enero de 2013. Empezó a funcionar con mi curso fundamental de microeconomía y con unos poquitos cursos más. Eh, empezó con muy poquito, se ha ido creciendo enormemente. Un par de años antes ya había empe empezado a funcionar en lengua inglesa, en otras plataformas que luego mencionaremos. Eh, hoy en día las, las universidades tienen sus propias plataformas de MOOC. Aparte de estas plataformas específicas de MOOC eh, en las que hay... Eh, cursos de muy diversas universidades. Pues, por ejemplo, mi universidad, la Universidad de Juan Carlos, tiene la plataforma wordjcx con sus propios cursos MOOC. Ahí vemos X EDX, Udacity, Coursera, Learning, etc. Hay muchas posibilidades. ¿Cómo son los alumnos? Cuando yo empecé a dar clase aquí, no sabía qué tipo de alumnos iba a tener. ¿no? En primer lugar, la nacionalidad. Pues yo tengo un 50% aproximadamente de españoles, pero el otro 50% son estudiantes principalmente latinoamericanos. Hay de otras zonas del mundo, pero aproximadamente ese son 50% españoles, 50% latinoamericanos en mis cursos. En cada curso varía, ¿eh? igual que la edad, igual que el sexo. La edad, pues yo suponía que iban a ser principalmente estudiantes universitarios, sin embargo, en mis cursos MOOC yo he eh, observado que la mayoría son personas que ya están incluso trabajando con una edad mayor, son de 20 y muchos años o treinta y tantos años o cuarenta años y que tienen interés por aprender de eh, algo, de algún tema en concreto y se apuntan, por lo tanto, a los cursos. ¿no? El sexo. Bueno, esto depende mucho de la temática, de la temática de los cursos MOOC. En los míos hay un, dos terceras partes de varones y solo un tercio de mujeres. Sin embargo, en otros cursos eh, no se cumple eso y está, es más paritario, incluso puede ser más mujeres que hombres. ¿no? Depende de la temática y del interés de las personas en cuestión. ¿no? Nivel educativo y situación laboral. Ya os eh, decía antes con la, con la edad. ¿no? Eh, Suelen ser personas que ya tienen estudios universitarios, cuando digo suelen ser es una generalización quiero decir que la mayor parte de, de las personas ya tienen ni, un nivel de dedica, educativo superior y una situación laboral de estar en activo. Por supuesto que hay personas que quieren formarse más y, y para aumentar sus posibilidades de in, inserción en el mercado laboral y porque están desempleados, etcétera. Hay mucha variedad, pero me llamó la atención esto de que ya ya fueran licenciados o muchos de ellos, ¿verdad? Bien, ¿qué estructura tiene un MOOC? Un curso online masivo y abierto. La duración. La duración suele estar comprendido entre 4 y 12 semanas. ¿eh? Son menos los de 12 semanas. Mi curso fundamental de microeconomía es de 12 semanas, pero hay muchos cursos que duran solo 4, 5, 6 semanas para que no se haga demasiado largo. ¿no? Lo que pasa es que en el mío de microeconomía tengo tal cantidad de contenidos que cifrar una, un número de semanas inferior pues podría hacer que personas que tengan una restricción de tiempo elevada pues no pudiesen terminarlo. Están compuestos por diferentes módulos, módulos en los que vamos repartiendo los contenidos. ¿no? Son como lecciones, lecciones un poco amplias, son como capítulos de un libro. ¿Qué contenidos tienen cada módulo? Bueno, eh, hay libertad para incluir los contenidos, pero parece obvio que vídeos explicativos en los momentos actuales pues es algo que suele estar, ¿no? que es lo normal, que haya vídeos explicativos. Yo entrego también materiales en formato PDF. No muchos MOOCs lo hacen. ¿eh? Materiales muy elaborados son la lección de cada tema, si hablo por ejemplo de la competencia perfecta, pues doy un veintitantas o treinta páginas explicando la competencia perfecta. Es como un capítulo de un libro. Eh, vídeos interactivos. De nuevo, esto no lo contienen muchos MOOCs. Mis MOOCs, sí que por lo menos el de microeconomía y el de teoría de juegos, incluyen vídeos interactivos en los que si tú pinchas la respuesta eh, correcta ante el enunciado que se te plantea, Avanzas a otro, otro vídeo posterior más, más elevado y eh, si fallas pues te lleva a otro vídeo donde te explico cómo deberías haberlo hecho. Tienen enlaces a muchos más materiales adicionales interesantes para, para el alumnado para que pueda profundizar en aquellos temas que considere oportunos. Tienen también un foro, un foro en el que pueden interactuar los alumnos y preguntar dudas y que sus propios compañeros pueden, pueden resolver o en ocasiones se requiere la intervención del, del docente que lleva el curso. ¿no? Pues en ese caso se resuelven las dudas y se deja zanjado el tema en cuestión. Es interesante si en los foros eh, se establecen diálogos y eh, se... Eh, proporcionan distintos puntos de vista de individuos procedentes de países diferentes o de, con diferentes eh, realidades sociales, etcétera, porque eso puede ser enriquecedor para todos. Al final de cada módulo se pone un test, un test para evaluar el, el aprendizaje del alumno en ese módulo y al final del curso hay un test final recopilatorio de toda la materia. Esta es una imagen de cómo sería, por ejemplo, de mi curso de introducción a la teoría de juegos, la portada ¿no? y a continuación vemos cómo son los, la estructura que antes hemos mencionado, que está dividido en módulos. Módulo de introducción, módulo, distintos módulos de contenidos y, y dentro de cada uno de ellos, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar pues eh, lo que antes mencionaba de que hay distintos vídeos, hay vídeos de ejercicios interactivos, hay un PDF eh, eh, con la lección explicada y al final el, el test del módulo. de acuerdo. Entonces, libremente, durante el tiempo que esté definido el curso, pues los alumnos pueden ir transcurriendo por todos los módulos Siempre y cuando no se fijen fechas limitativas, ¿no? que es una posibilidad que existe, que haya que hacerlo en tal o cual semana. Yo suelo dejar los cursos abiertos desde el principio hasta el final para que los alumnos, en función de su disponibilidad de tiempo, puedan eh, entrar cuando, cuando mejor les venga. Y como decía, hay un test. Esto es un ejemplo de una pregunta realizada dentro de esos test y te, eh, ahí tienen un tiempo para responder y, y así se va comprobando si la asimilación de los contenidos es adecuada. ¿Qué tipo de vídeos? Porque hemos mencionado que en los MOOC se utilizan vídeos educativos. Eh, ¿Qué tipo de vídeos se pueden utilizar? Bueno, eh, por ejemplo, se puede grabar una clase en pizarra y subirla a YouTube. Así es como eran los primeros vídeos que yo realizaba. Me grababa a mí mismo con una cámara de vídeo explicando la lección en una cámara, de... en una pizarra, ¿de acuerdo? Y luego lo subía a YouTube y ya lo tenía a disposición de todo el mundo. También se puede poner voz sobre diapositivas con un PowerPoint, por ejemplo. O como he hecho este vídeo eh, que estás viendo en este momento, he puesto, eh, lo he grabado con un PowerPoint, pero grabando con, con la cámara de mi portátil, grabándome a mí mismo para que salga en esa esquinita donde me estás viendo. ¿Eh? Voz sobre diapositivas, pero con la imagen del docente. Suele ser recomendable que salga el docente de alguna forma porque da como una mayor interacción. Pero no es obligatorio y hay vídeos muy buenos en los que no sale la persona. ¿vale? Se puede alternar explicación con diapositivas comentadas. Pues se puede realizar grabación en estudio? Eh, claro, dado el boom de los MOOC, pues las universidades han decidido también poner a, a disposición de los profesores esa posibilidad de grabar en estudio y hacer una postproducción mucho más profesional. Eh, yo hoy en día grabo en los estudios de la Universidad Rey Juan Carlos y eh, hay un equipo que, que realiza la postproducción. No me tengo que ocupar yo de esas tareas, ¿de acuerdo? Se pueden realizar vídeos de ejercicios interactivos, como os he comentado anteriormente. Eh, hay muchas formas de hacerlos y cada cual tiene que optar por aquella que le resulte más cómoda. ¿no? Pero a mí, eh, a mí me resulta bastante útil porque los alumnos lo agradecen mucho, esto de los vídeos interactivos. Es decir, lo valoran eh, muy positivamente que les incorpore este tipo de, de materiales ¿eh? en forma de vídeos interactivos. Aquí me veis, por ejemplo, en el set de grabación de la Universidad de Rijuan Carlos, que te graban con un croma verde detrás y luego sustituyen ese color verde por las imágenes que tú quieras que figuren y que vayan apareciendo en los vídeos ahí. Esto ya da una finalización mucho más profesional que los vídeos que, que puedo realizar en mi casa, como este que estoy haciendo ahora mismo y que, que estás viendo. Bien, ¿cómo puede servir un MOOC para la docencia? Pues puede servir como simple apoyo. Les podemos facilitar a nuestros alumnos un MOOC y decirles, mira, aquí tienes todos estos contenidos y lo bueno es que lo pueden consultar los 365, los 365 días del año los siete días de la semana, las 24 horas del día. En cualquier momento pueden consultar los contenidos. Les sirve muy bien para autoevaluación porque si están bien definidos, pues eh, pueden ir viendo si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si su aprendizaje es correcto o no, si están entendiendo o no están entendiendo adecuadamente los contenidos. Les puede servir igualmente de repaso de las clases que han obtenido eh, presenciales, si son alumnos presenciales, también es un estímulo. Funciona como estímulo por, por finalizarlo, ya que has empezado algo, ya sea por estímulo propio de la persona o porque los docentes les digamos, bueno, pues si realizas este curso, te voy a bonificar en la nota de una determinada manera. ¿Vale? Luego tendría ahí un estímulo adicional que estaríamos consiguiendo que se vaya realizando un aprendizaje continuo a lo largo de todo el, el periodo en que dure la asignatura, el cuatrimestre, lo que sea, etcétera. Bien, otra posibilidad es la visualización, voluntaria o no, de los vídeos antes de las clases. Preparación previa para aprovechar mejor las clases. Si yo les mando a mis alumnos que vean los vídeos de ese MOOC o de tal módulo de tal MOOC antes de venir a clase ya vamos a tener una labor previa hecha, una labor previa hecha de, de transmisión de conocimientos. No voy a tener que dar esa clase magistral que podría resultar un tanto aburrida, sino que lo van a poder ver en vídeo que los alumnos actuales están todo el día en YouTube, en Vimeo, en las plataformas que haya, viendo vídeos, eso es algo absolutamente natural para ellos. Les transmitimos la información por ahí y vamos a tener mucho más tiempo para de, para resolverles dudas, para ayudarles en los ejercicios, es decir, la clase invertida que ahora mismo, aquí está, no podemos invertir la clase y... Si somos capaces de que vean esos vídeos y de que nos resuelvan a lo mejor un test previo para que nosotros podamos detectar qué errores cometen y, o que nos transmitan cuáles son las dificultades eh, que han tenido, pues en clase podemos incidir en esos aspectos y podemos tener un, una, un trabajo mucho más personalizado con ellos porque no vamos a gastar el tiempo en, esas clases, en esa mera transmisión de conocimientos que se puede hacer online. ¿Qué requisitos tiene un MOOC para la docencia? Bueno, en primer lugar, que tenga unos contenidos oportunos, ya sea para afianzar o para ampliar los, eh, los temas de, de estudio, ¿no? Que tenga un nivel apropiado, que no sea ni excesivamente elevado ni excesivamente bajo, ¿no? Para lo que nosotros estamos pretendiendo que esté disponible en el momento adecuado. Hay veces que los MOOC están abiertos en un determinado periodo de tiempo y luego están cerrados. Entonces, si no te coincide con, con el periodo en el que estás dando tu, tu asignatura, pues sería podría llegar a constituir un problema. ¿no? no sería fácil utilizarlo. ¿Es necesario que sea tuyo el MOOC? ¿Que lo hayas realizado tú? No necesariamente. ¿Eh? Yo sí que utilizo mis propios MOOC porque yo los he hecho, yo llevo esto en esto desde el principio y entonces lo tengo mucho más fácil. Pero si no lo hubiera hecho yo, podría utilizarlo de cualquier otra persona. ¿Eh? Eh, ¿Qué repercusión tiene sobre las calificaciones de los alumnos el hecho de haberles ofrecido los MOOC? Pues ahí veis la diferencia en las calificaciones que han obtenido mis alumnos antes y después de haber incorporado los MOOC en mi proceso. Como veis, el número de suspensos se ha reducido drásticamente, ¿eh? prácticamente han desaparecido y han mejorado notabilísimamente las calificaciones de los alumnos más aplicados. ¿Cómo lo valoran? ¿Cómo valoran esto? Pues aquí tenéis una encuesta de valoración de los alumnos respecto de cómo les doy yo clase. Claro, valoración global de 4,8 sobre un máximo de 5, es decir, es prácticamente inmejorable. Mejor encuesta que esta no me podrían dar. Y esto es a raíz de haber introducido esta metodología. Antes yo tenía buenas valoraciones, pero no tan elevadas como un 4,8 sobre 5, que es prácticamente imposible. En los alumnos a distancia que he tenido, pues igualmente, Igualmente han mejorado de manera muy notable las calificaciones, reduciéndose a la, a la mitad los suspensos ¿eh? y apareciendo calificaciones de sobresaliente, de matrícula de honor que antes ni siquiera aparecían. ¿no? Respecto a los vídeos interactivos que antes os mencioné, pues eh, también sobre un máximo de 5, pues eh, en su faceta de afianzar, de autoevaluar o la calidad propia de los vídeos, pues eh, lo han considerado, como veis ahí, muy, muy, muy bien. Aquí lo tenemos desagregado por sexos eh, por, y por los fines. ¿no? El fin de autoevaluar, la calidad de los vídeos. Eh, algunos detalles que hay que conocer respecto de los MOOC. En primer lugar, la tasa de inicio y la tasa de finalización. Se te pueden inscribir muchas personas en un MOOC ¿Eh? Sin embargo, luego empezaron no, nada más que el 50% de los que se han inscrito, si es caso. Entonces, ni siquiera llegan a interactuar una sola vez. Simplemente se inscriben porque como es algo gratuito, todos nos, nos podemos apuntar, pero luego ni siquiera comienzan el, al menos el 50%. La tasa de finalización. La tasa de finalización se suele decir que en los MOOC acaba muy poca gente. Acaba un 5%, acaba un 10% de las personas que... Que lo empiezan. Yo tengo mi propia forma de medirlo. Yo mido la tasa de finalización respecto de aquellos que han hecho el primer módulo. Si han hecho el primer módulo, a ver cuántos han acabado. En mis cursos suelen acabar en torno al 50%, poco más, un poco menos, según los casos, de los alumnos que hicieron el primer módulo. ¿Vale? Va cayendo, cayendo, cayendo, según cada módulo. Participación en los foros. Eh, pues eh, ¿Y trabajo para el profesor? En los foros no hay que incentivarlo mucho para que la gente participe en los foros. En otras ocasiones pues hay personas que son muy activas y que lo dinamizan. Sin embargo, eh, si no realizamos generalmente un trabajo de, de obligarles, entre comillas, a participar en los foros, eh, las personas hacen su curso y no... No se ocupan de más. Por lo tanto, no da mucho trabajo para el profesor una vez que el curso ha empezado. ¿vale? El trabajo realmente es el de crear el, el, el MOOC. Es importante la labor de mensajería, que nosotros hagamos los mensajes que les enviemos a lo largo del curso para recordarles a ya Deberías empezar el módulo 2, ya deberías empezar el módulo 3, ya hay un 50% de personas o ya hay 2.500 personas que ya han hecho el módulo 3, ánimo, etc. ¿no? Y siempre se observa un, un sprint final. En las últimas dos semanas es cuando mucha gente se pone las pilas y acaba, y acaba el MOOC. ¿vale? Por último, para no pasarme demasiado de tiempo, las reflexiones que yo extraería de, de la utilización de los MOOC en la docencia. Son muy útiles para incrementar la motivación y mejorar el aprendizaje. ¿Por qué? Son muy útiles porque lo he comprobado con mis alumnos, que les ha servido mucho. Tienen muy buena aceptación y son ideales para invertir la clase. ¿Eh? Esto cuando estamos hablando de alumnos presenciales, junto que eh, utilizamos además de la docencia en el propio aula, pues la docencia de, eh, a través de, del MOOC. No es necesario que sea propio. Es decir, a mí me han eh, escrito compañeros de universidades de eh, Guayaquil, de Sonora, de Costa Rica, de Honduras, de Chile, de un montón de sitios de Latinoamérica diciéndome, eh, Juan Carlos, estoy utilizando tu MOOC en mi docencia y me está siendo muy útil y tal. ¿Y puedo utilizar tus contenidos? Por supuesto, claro, encantado, agradecido de que lo hagas. No es necesario que sea propio, como veis. Yo sí utilizo los míos, pero otras personas pueden utilizarlos, etc. ¿no? Lo importante es que hay una, hay una necesidad de realizar un trabajo previo. Te va a costar crear todos los materiales si te decides a hacerlo tú. hay ¿eh? un importante trabajo de creación de contenidos. pero Y hay una necesidad de que los, los contenidos se adecúen a lo que tú estás dando, claro encontrar uno eh, que, se, que cuyos contenidos, que encontrar un curso cuyos contenidos sean los ideales para tu asignatura o crearlo tú, claro. Y esto es todo lo que os quería transmitir. Los MOOCs son muy útiles y en la, en la innovación en la docencia. A mí me lo han sido y por eso quería compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo electrónico. Y mi dirección de Twitter, por si queréis comunicaros conmigo. Un cordial saludo. Hasta luego.